Hola, muy, muy buenas tardes aquí en Argentina. Buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos miren. Eh, muy contenta. Hoy es un día portal también. Porque hoy es 17, estamos también en un portalito del 8.8. Súper contenta porque hoy tenemos un capítulo más de la serie Encuentro con las Diosas, eh, muy especial también porque vamos a estar hablando con Sabela, Sabela Bernardes de Red Ponte Natur, ya está Sabela allí, <ríe> vamos a esperar que, que se vayan sumando la, las diosas que nos siguen siempre, que están esperando porque, bueno, hoy tenemos una diosa muy, muy, muy particular, yo la había escuchado nombrar, pero aquí eh, Sabela eh, nos fue contando y me fue iniciando en esta historia que hoy nos va a presentar. Hola Anita, hola María Celeste, ¿cómo están? Muy, muy bienvenidos, ¿cómo estás? Ana, nuestra amiga desde Uruguay. <ríe> este, la verdad que hoy Brigitte, hola, hola Vane, hola M. Hoy presentamos una diosa muy, muy especial. Estoy súper ansiosa eh, para presentarles a, a Sabela. Sabela es una terapeuta holística, canalizadora. Bueno, una mujer bellísima. Las invito, los invito a sumarse a, la, a, la, a las redes de Sabela y allí ven su web, sus actividades. Así que vamos a invitarla, a ¿sabe? Ahí está. Vamos a invitar a Sabela. Hola desde Puerto Montt, <ríe> Hola a todos. Vamos a buscar a Sabela. Buscando a Sabela que nos saludó. Acá está. Creo que es de acá. Que la vamos a invitar. ¿Cómo están? ¿No saben? Está hermosa la tarde acá en Capilla. Hola, ¿sabe? Está el cielo soñado en Capilla del Monte. En una bellísima caminata. <ríe> A ver qué paso, que, no que no salgo. <ríe> Se movió la <¡Hola>, bella. <ríe> A ver, espérate, que de repente lo tenía preparado y ahora no se me ve. <ríe> hola, ya estamos. Ay, ay qué ilusión, qué ilusión. Bienvenida, nuestra hermosa bien? Sabela desde España, desde su bosque mágico. <ríe> Gracias. Veo bella, súper radiante, te sentaron bien las vacaciones. Sí. Te sentaron re bien. <ríe> es una alegría, bueno... Siempre contigo, ya lo sabes. Eh, me encanta esa serie que estás haciendo. Yo también estoy descubriendo diosas nuevas. Bueno, saludo por ahí, que están mandando saludos. Y la verdad que, mm. que hoy vengo, Mariné, bueno, todos los que nos vean ahora después. Esta, contanos, por favor. Contanos, Abela, de dónde venís. Estás preciosa también. Estás hermosa, una diosa. Y contame acá, para que ya nos quede, de dónde vos venís. Hoy. Sí, bueno, yo soy gallega, como ya has dicho, de España, tierra mágica, eh, y bueno, yo hago como tú, ¿no? Tú vas, llevas a la gente a, a EPS, al cerro, ¿no? A conectar, y bueno, pues cuando se van los lugares especiales con gente que sabe, como tú, ¿no? Pues eh, la magia sucede, es todo, todo, vetina Betina, Juliana, todo, todo diferente. <risa> se abren los elementales, vienen seres de vibración aquí también tenemos interterrenos en Galicia, tenemos a los mouros, tenemos también muchos seres no. eh, médicos. Eh, y entonces, eh, bueno, pues hoy fue un día especial porque cuando fue el Día de María Magdalena, esos días no estaba yo así muy por la labor, no sé, no coincidió. Y se formó un grupo ahora y nos fuimos a una capillita que hay muy humilde, pero aquí, como ya he comentado, está conectado con Avalon, eh, están estas líneas ley, estas líneas de, del camino de, de las rosas, ¿no? De María Magdalena. Y bueno, yo y otras compañeras ah, de la red pues, trabajando en puntos, ¿no? Para volver a activar lugares y todo. Y entonces, bueno, nos hemos ido a trabajar en el divino femenino, pero claro, al estar en un lugar que era con árboles centenarios, naturaleza... Eh, claro, pues, Brigitte, súper presente, te tuve súper presente. Bueno, llevo toda la semana con un pero hoy más. Porque, claro, estaba el roble, que los árboles, si ya voy contando algo, eh, teníamos cerca el río, eh, porque brillita aunque conocemos como un la descripción, eh, conocemos esa llama sagrada, pero está muy relacionada con los pozos en, en Irlanda, sitios así, pues le ponían estos lazos que vemos a veces en los árboles, al lado de los pozos, les dejaban las ofrendas, luego contaremos, porque me no van a mandar deberes para este mes, pero, no. Sí, porque su mes es febrero, pero este agosto está muy presente, por algo coincidió. Entonces, eh, bueno, pues hicimos ahí una conexión con la naturaleza, con ese vórtice, con esa línea, eh, con las magdalas, con las rosas, ¿no? Y todos venimos con un corazón. Y además, eh, bueno, vinieron un montón de animales a ayudar y como que decían que era que teníamos que elevar ya nuestra visión un poco más, ¿no? Como que ya al momento de este nuevo divino femenino, de salir estas diosas que somos, y bueno y trabajo con ¡Wow! tú ayuda un montón claro eso. como darnos ese impulso no entonces digo bueno lo tengo que contar porque venía súper feliz la verdad ¡Qué que fue lindo, qué lindo. así ahí que fue estuviste bien. ahí conectada en la capilla de María Magdalena qué maravilla, qué maravilla. Sí. bueno ahora me envío unas fotitos que estuvimos conversando antes de salir al aire Hermosas las fotos mágico bueno sigan a Sabela ahí en red Ponte Natur y en, y en Sabela Ponte Natur Bosque Mágico. Ahí vamos a dejar todas toda, sí. toda la, las redes para que todo este es en contacto con ella. Sí. Todo, todo lo que es la diosa, bueno, las diferentes versiones que tú estás poniendo, bueno, sobre todo la de hoy, Brigitte, que es muy de naturaleza, María Magdalena, siempre nos dicen, ¿no? Que tenemos que ir a a la naturaleza, que ahí es donde estamos, donde conectamos con esa parte, ¿no? Cuando donde despierta toda esa magia que tenemos dentro, nos conectamos con la naturaleza para crear esta nueva tierra, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama la la que la Virgen que tienen ahí en, en capilla, cómo era el nombre, que era muy bonita. La de Rey, no, de Rey, no. La Virgen de la, la, de la salud. salud. La de la, de salud, la salud, Me pareció sí, preciosa. Sí, sí. Esa, esa nos vino de alcantarilla vino de Murcia, de Alcantarilla, así que, re galáctica la madre, así que... <ríe> sí, vas a la naturaleza y aparece, ¿no? Es maravilloso. Tal cual, tal cual, tal cual. Este fin de largo estuvimos de caminatas, excursiones, y, y una de las chicas veía cómo los elementales no seguían, se ve que ya tenía el don de la visión, y, y está en este camino despertando y le decíamos, no estás loca. <ríe> en este lugar, en este sendero, están los duendes, están los de Vos no estás loca, ¿no? <ríe> tranquila, le decíamos. Claro, pero es maravilloso. Cuando te ponen a gente en el camino, bueno, en, el caso, en este caso para ella, que le pusieron a ti, y, y encontrar gente con quien compartir, ¿no? Por eso ahora todos estamos haciendo claro. sinergias para, para ver que no estamos solos, que somos muchos más... Que no estamos locos vamos a hacer cosas maravillosas, sobre todo las mujeres, que ya nos toca, que hemos estado Bien. escondidas mucho tiempo, <risa> cada uno su parte, claro que sí. Y también ellos tienen su divino femenino maravilloso, así que, eh, pero es ese, ese momento. Pues, pues bueno, lo que tú comentabas, estoy segura que mucha gente ahora dice, adiós a Brigitte, no me suena a nada. Y, y seguro que después la van a conocer más de lo que creían Porque con eso, como con eso nombre es un nombre muy conocido De hecho tengo aquí Bueno, tengo varios oráculos así de las diosas Y este es uno del oráculo del divino femenino Precisamente Y aquí tenemos Esta es una advocación de Brigitte Que aquí la vemos, es una santa ¿Sí? Santa Brígida Esta santa no existe Se la inventaron Acabaron reconociendo que nunca existió esa santa ¿Qué pasa? Que había tal culto a la diosa que todas las atribuciones de esa diosa se las ponían a la, a la santa. Hacían la... Y de con ah, no, no. una compañera de la comunidad de Argentina eh, ayer y me dijo que ella en el colegio, que le tenían mucha cosa a Santa Brígida, como que le había despertado. Digo, bueno, pues mira, al final nos llegan por, por diferentes caminos, que es lo importante, ¿no? Porque al final es lo que siente tu corazón, ¿no? Lo que, entonces, bueno, aquí ya tenemos... Bueno, hace gracia porque está la santa, pero se ve en la, en la coronita, a ver si se aprecia bien, estos símbolos celtas, ¿no? Como los trisqueles, bueno, ahora se mueve así un poquito, bueno. Pero tiene ahí como son símbolos, luego lleva el faro, ¿no? Como iluminando, entonces pone bueno, en Nuestra Señora de la Luz Glorificada, ¿no? Doy la luz porque no tiene fin y mi alma es todo lo que necesita. Entonces, bueno, es un símbolo muy, muy bonito. Entonces habrá gente que conozca Santa Brígida y eh, que tenga afinidad, pero bueno, porque tiene esas atribuciones de la diosa, porque había tal culto bueno, en, en, en Irlanda, porque esta es una diosa celta, en Irlanda es donde más hay un, una abadía en Kildare que era donde las druidas en su momento, luego las sacerdotisas, o sea las monjas de claro, los que estaban en la abadía, las abadesas se encargaban de mantener el fuego de la llama de Brigitte viva, y hay un día cada día lo custodia una, una, una abadesa y hay un día en que lo custodia la diosa propia es muy bonito. Entonces hay grupos de mujeres que se, que se turnan y a lo mejor generan a partir de una vela, se pasan la llama y se van custodiando. Eh, cada, cada día uno la custodia en su altar, en diferentes lugares del mundo también. Sé que se hace con, con, otras, con otras diosas, pero eh, brillite es por excelencia la, la diosa de la llama, ¿no? la llama sagrada, entonces sí y bueno, como pasa siempre con el tiempo, por ejemplo en Irlanda era muy famosa Danu, y luego fue como desapareciendo, y Brigitte fue cogiendo sus atribuciones también, ¿no? Incluso de Inglaterra, <risa> con las conquistas hacia Irlanda, se llevaban diosas, y por ahí luego van, se van como acoplando y surgiendo las propiedades. Y realmente le llamamos la triple diosa, eh, porque tenemos una parte que es como la poeta. Entonces, eh, claro, la gente que escribe, que se cuando se tiene que comunicar, dar una charla, le pide ayuda, le pide inspiración, ¿sí? esa sería como la poeta la que inspira, ¿no? Y, y en estos momentos es muy bonito, ahora que estamos en esta fase de crear cosas nuevas, ¿no? Eh, pues tener esa especie, pues como de musa, que al final eres tú misma, porque esta diosa, pues como todas, al final lo que va a ayudar es a empoderarte. Pero de primeras, pues bueno, claro, pues, claro ese, ese puntito para ¿vale? esos momentos difíciles que nos inspire, y entonces por eso está tan presente en ese momento que, que tenemos que crear, ¿no? Y luego está eh, la hermana. De hecho, bueno, hay algunas fotos, bueno, muchas, a la que pusiste hoy, que es preciosa, que sale ella vestida de verde, que es como nos ah, imaginamos. Sí, que. Bueno, pero te mandé varias, pero justo elegiste esa que es preciosa, que es como siempre nos imaginamos a las diosas celtas, ¿no? Así vestidas de verde, rubitas, medio pelirrojas. Eh, y ahí sale como embarazada, porque también tiene mucho que ver con sí. esta fertilidad. Es la también, igual que la que salió el otro día, que también eh, ayuda mucho a las mujeres que quieren tener eh, bebés. Porque trabaja mucho, pero no solo en esa línea, ¿no? Cuando hablamos del segundo chakra, pues toda esta fertilidad, toda esta creatividad que estamos ahora, nos ayuda sí. mucho, ¿no? De hecho, bueno, aquí la tengo en la misma baraja, pero sí como, ya como brillit con su llama preciosa. ¡Qué bella. Sí. ¡Qué bella Brigitte. Y pelirroja, ¿no? pelirroja no, no, Porque esto va con como, como limit, muy salvaje, muy conexión con la naturaleza, con esa parte, ¿no? <risa> y pues sale como la diosa de la llama eterna, ¿no? Incluso, bueno, el oráculo que enseñaban en el otro día, tu compañera, la, la astróloga, ¿no? El de las diosas de, de Dorin, uh -huh. también está Brigitte. Sale como brígida y aquí la tenemos con su, con su llama, con su lanza, la naturaleza. No sé si se apreciará por aquí arriba la cruz de Brigitte, que es muy típica, que se pone en los hogares. Bueno, ahora traje una que tengo hecha, que me hicieron a crochet, <risa> que esta la tengo para los altares. Pero luego tengo en casa, ah. en la, tengo una hecha de trigo para que nunca falte el pan en mi hogar, porque es una diosa así tipo besta que también cuida mucho el hogar. Y todo esto también representa mucho ah, a la chica Sí. ¡La quiero hacer esa cruz! ¡Qué beso! Tienes que hacerla. Yo porque soy muy mala y todo es pedí ayuda, pero eh, hay tutoriales en internet para hacer la cruz así como ir entrelazando el trigo. Me imagino que ahí con trigo no hay problema, sino siempre se puede buscar algún cereal como muy abundante. Y me, me pareció curioso porque la serie esta de GIFT, en algunos países se conoce como Atille, la viste, ¿verdad? Que es preciosa. En la tercera temporada creo que es cuando van al pueblo no me acuerdo ahora el nombre, del, del, de la pareja de la protagonista, eh, en algunas casas allí en Turquía, en la zona de Capadocia tenían la, como la cruz del brillito en la puerta. Y he intentado investigar, a ver si alguien que nos ve lo sabe. Hola, Laura. Eh, porque me pareció... Vale nos puso, cool. que, sí. <risa> vale, puso ah. que sí, porque Vale eh, vio ya la tercera temporada y la tiene estudiada. <risa> Un gran abrazo, <risa> amiga. <risa> Pues me pareció tan, tan curioso, digo, mira tú en Turquía una cruz como la de Brigitte y tengo que a ver si me entero. De momento no lo he conseguido averiguar, pero bueno, aparecerá cuando tenga que aparecer. Y entonces, porque es como una diosa muy del hogar, entonces tú, tú si tienes problemas con los ancestros te va a ayudar. Luego al final, si nos da tiempo, traje un poema pequeño para leer porque dicen que recitar como su linaje te da protección, bueno, te puede inspirar. Entonces me gustaría luego leerlo para, para todos, para que nos vayamos mm, con... Por favor, gracias. Qué placer. Qué lindo. Entonces, sí, sí, estamos por ahí porque hay tutoriales y podemos hacer la cruz que es muy bonita. Hay gente que la pone en la puerta de las casas. Yo la tengo en la cocina, eh, eso es donde comemos para que nunca nos falte, porque tiene esa parte protectora, ¿no? Entonces tiene ese símbolo, igual que tiene la llama, ¿no? Ese fuego sagrado, que al fin acabamos nuestra llamadrina, ¿no? es lo que nos ayuda a despertar esta, esta triple llama que es pues, el amor, la sabiduría y en la voluntad divina, ¿no? la fuerza divina. Eh, entonces ella nos, nos ayuda con ese fuego y bueno, y también cuando hace falta transmutar cosas, ya sabes cómo es el fuego <risa> y las que nos están viendo seguro, pues también, pero tiene también ese fuego hogareño, de chimenea, tiene el caldero, se dice también caldero allí, ¿no? donde removemos ¿no? las brujas, las plantitas. Ay, como si fuera lo de la cocina, pero así como las de las brujitas, entonces tiene, tiene esa parte, entonces, por ejemplo, cuando tienes problemas en el hogar le puedes pedir ayuda, como muchas vírgenes también te acude y te ponen un manto protector muy amoroso, si tienes, mira, ahora estoy sintiendo por ahí, así en alguna en el grupo que tiene así como, bueno, cositas en el corazón, porque estos días las energías nos están impulsando, como hay que expandir, pues tiene que salir lo que no hemos llorado, lo que no hemos perdonado, y esto. estoy notando por ahí cositas. Entonces yo sé que a veces no es fácil, entonces la podemos llamar y pedirle que nos cubra con su manto, eh, ponernos en, en esa hoguerita, y, aunque a lo mejor cuando estemos, por ejemplo, aquí en Galicia ahora hace calor, ¿no? Pero podemos hacer una hoguera virtual, no importa, una velita, es la intención, ¿verdad? Y, y claro, o salir al sol, porque ahora está también el sol, pues muy... Y, y entonces, pues, ahí nos va, ¿no? Nos va a ayudar. En esa parte tan, tan qué bonita. Lindo. Sí. Muy, qué, qué pues, hermosa. Pues, lo que me estás diciendo. Voy saltando de aquí a allá que me quedé triple diosa y solo expliqué dos partes, pero... <risa> pero bueno, voy contando según me sale, pero luego tengo, como decimos en España, mi chuleta, por si se me escapa algo. <risa> Muy bien. Eh, Muy bien. Sí, Porque a principios la conoce también como la triple diosa, y eso pues, viene desde Irlanda, desde los, desde, desde los celtas todo lo celta efectivamente el principal culto está allí pero lógicamente también está pues en Galicia en Escocia eh, a veces con otros nombres eh, bueno de hecho bueno la descripción que pusiste ya viste que tiene un montón de nombres bride Brilli... bueno el nombre significa como brillante además su propio nombre no que es lo que nos invita a nosotras a brillar me hace gracia porque tengo mi adicta guía se llama brilli brilli brilli y entonces nos invita, nos invita, nos invita a brillar. Entonces, la primera comentábamos que era la poeta, la que te inspira, la que te ayuda a hablar, si tienes que hablar en público y te cuesta, ¿no? La segunda, Ay, qué brazo, qué brazo. Sí. La segunda es la Herrera y la hemos visto haciendo forjas. Entonces, todos los artesanos es como su patrona, porque les ayuda en esa parte. Incluso en febrero, que bueno, en, tendríamos que buscar el equivalente, eh, para Argentina, porque al salir del hemisferio sur sería en otra época del año, ¿no? Febrero aquí es un poquito antes de primavera, pues en, sería un otoño, ¿no? Me imagino, un poquito antes de otoño en claro. Argentina, para buscar el equivalente, ¿no? De la rueda del calendario celta. que es en el momento en que la gente, con la ayuda de Brigitte, bendicen los... los los aperos de labranza, los instrumentos de, de, de, de pues, con lo que hace la siega y todas estas cosas. Ahora ya no nos dedicamos a la huerta tanto, pero bueno, yo por ejemplo sí que tengo finca, tengo un pequeño terrenito, entonces por ejemplo a veces cogían whisky, bueno, podemos utilizar cosas locales, el aguardiente de la zona o así, y, y lo bendecían, claro. y regaban pues, pues sus instrumentos. Mm -hmm. Y bueno, pues si no hacemos eso, podemos hacerlo con nuestra varita mágica al final, ¿no? Eh, Claro, y pedirle ayuda y hacer esa ofrenda, bendecir y luego hacer la ofrenda en la tierra. A mí me gusta hacerla siempre. La hace muy, muy bonita. Entonces, esta herrera es como... Eh, eso nos ayuda con, con cosas artesanas, nos ayuda a la fertilidad de las cosechas. Pero antiguamente era el campo, pues ahora en, lo, en el campo que apliquemos nosotros, ¿no? de nuestro trabajo. Eh, y luego tenemos pues, la que nos gusta siempre, la sanadora, la maga, ¿no? la que hace magia. Eh, ah, no. bueno, Uy, que se me caen las cartas. Bueno, aquí traje mis okay. plantitas de Brigitte. Es triple diosa, sabe, qué grande, o sea, herrera, poeta eh, y sanadora. Eso es. Bueno, hay otra más, porque la triple diosa en realidad es cuátrope. Bueno, eh, muchas cosas a la gente que le guste lo odiaba, aunque siempre se ve muchas veces, bueno, traje aquí... ¿no? La, el arquetipo de la, de la diosa, con, el, ¿no? con el, la espiral, la barriguita, eh, muchas veces vemos como las tres cabezas, con las tres fases de la luna, ¿verdad? Que hemos visto muchas veces en imágenes de triples diosas, o, o de la diosa eh, la típica de Ávalo, de Grial y cosas así, que venía a ser un poco ese arquetipo de las tres eh, mujeres, ¿no? La doncella, la madre, la sabia... Pero claro, nos queda la, la brujita, que sería la, la anciana, que es la luna nueva, la que no se ve. Entonces, realmente es una cuarta, ¿no? Ahí, como, ahí teníamos como esa parte velada, la mujer que no interesa, Lilith, la sabia, la, la brujita, esa parte como que se ocultaba más. Pero en realidad eran cuatro pasos. Claro. Eso es. Lo que pasa es que los hombres siempre todo lo ponían de tres en tres. Los tirisqueles, todo, que eran como estos amuletos protectores, siempre lo ponían de tres en tres. Aunque supieran que el aire también no era un elemento, pero lo ponían todo como muy trinitario. ¿no? Entonces, <risa> es, claro, pero como todo, igual que la diosa evoluciona, o más bien evolucionamos nosotros y ella empieza a mostrarnos otras caras en su momento, pues cuando nos viene la regla, pues nos, nos fijamos en el arquetipo de la, de, la, de la doncella, luego, bueno, vamos como evolucionando. Y ahora ya lo sabes, ¿no?, que estamos desprogramándonos de la luna... ...y dejando asomar estas mujeres solares... ...y bueno, más solar que el fuego de brillar ...pues imposible... ...entonces es como, como soltando la luna... ...claro, mirando al sol... ...mirando nuestro poder... ...entendiendo nuestra llama... ...y es un poco lo que nos viene a ayudar en este... ...en este momento... ...entonces estamos en agosto... ...que es la energía de Leo... ...y bueno, y aunque estamos en área de acuario... ...que estamos mucho de colaborar, de ayudarnos... ...pero agosto invita a brillar tú... ...a sacar tu singularidad... Eh, bueno, está así como la energía que nos pide como, bueno, no hago nada o si hago algo me canso pronto, para tener como esos espacios de no hago nada y empieza a aflorar de repente algo que había dejado de hacer y resulta que, que me hace destacar, que soy buena y no lo estaba haciendo y no sé por qué y está pasando un poco eso, entonces en este mes ella está muy presente ¿verdad? Aunque no, se, no supiéramos que fuera ella, ¿no? Eh, acompañándonos en este proceso de empoderamiento, de de prender bien nuestra llama trina de encontrar esa singularidad y bueno, y un poco nos invitan a ir a esos pozos, ¿no? Porque siempre hablamos, que si la Madre Vallera, los registros de, los, de la Antártida, de los glaciares, que sí, que hay mucha información, bueno, y hay en Argentina, en la Patagonia, que es el Lago Pueblo, hay un montón de cosas por ahí con aguas muy buenas, ¿verdad?, con muchos códigos, pero a veces nos olvidamos algo tan sencillo como el pozo de mi barrio, ¿no? caí eh, en esas profundidades al final las aguas están conectadas. Y entonces nos, nosotros nos gusta asomarnos en la parte de arriba bonita, clarita, pero a veces hay que cruzar una parte oscura, porque no solo vamos a ver sombras, vamos a encontrar cosas que teníamos olvidados, que nos van a ayudar, ¿no? De, que hemos dejado para este momento. Entonces es el momento de, que, de, que, de ir ir a esos lugares, esas pozas naturales, esas cascadas. Si tenemos un poco de frío, a lo mejor en Argentina hace un poco más de frío, pero nos abrigamos, vamos con ropa cómoda, o buscamos un sitio que no haya que ir muy lejos, no pasa nada. Pero es el momento de ir a esas aguas. Aunque no te bañes, ya la presencia, bueno, siempre te salpica un poquito y te va a purificar y te va a ayudar y te va a dar información. Así que invito a todas a hacer... Esas excursioncitas a esos lugares, llevar flores, entregárselas allí a las aguas, eh, que es muy bonito. Que salga del corazón, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Vos sabés que acá estamos con 25 grados. Carajo. Sí. primavera adelantada. ¡Qué maravilla! Así que tu... Sí, sí. Eh, Ayer hay gente que se ha metido en el río, este hoy también está para meterse en el río. Así que es especial esto que nos está contando Sabela de ir a contactarnos con el agua, ¿no? Y de lo que sea, no hace falta que estemos en, sino en nuestro barrio también, donde lo sí, que más cercana que tengamos. Siempre en los lugares donde hay energía bonita suele haber agua cerca. La diosa siempre, sí, suele haber sí. flores, suele haber agua, siempre hay algo cerca, aunque sea una fuente, entonces. Sí. El viernes va a estar Juliana hablándonos de las Madres del Agua, Ay, de las mar... Diosas del Agua. Me encanta, me encanta. Juliana me... Alvarado, de Colombia. Me lo pierdo. Así que, mira, le estás dando toda la introducción a lo que tiene que ver que donde está esta energía del agua están las Diosas, ¿no? La, la, las Madres del Agua, eh, esta energía en la naturaleza. ¿Cómo no verte tan hermosa que estás del, viniendo de la capilla de María Magdalena? Realmente, ¿cómo, cómo están presentes las diosas eh, en el día a día? La el domingo, eh, el domingo no, eh, le, le pido a Ana la transmisión de, de la, la última que dio Ana Otone, de la, nuestra comunidad donde, los, donde pertenecemos, y... Cuando bajé en un restaurante, en otra ciudad, veía grandote que decía Galería Palas Atenea. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué La galería. Cuando llego a casa, reviso el mail que Ana me envió la transmisión, la última, que la que bajaba era la de Palas Atenea. Y volví a intentar y me bajaba la de Palas Atenea. Entonces mal. me pasé toda la noche. Le digo, gracias por lo que tienes para... Era tal cual lo que yo necesitaba en ese momento. Okay. El lunes le escribo, Ana, le digo, ¿me enviaste la transmisión de Palas Atenea? Porque he estado toda la noche y toda la mañana con ella, gracias, gracias, se ve que te confundiste. Y Ana me dice, no, te lo reenvío, pero yo no me confundí. O sea que ella me había enviado la transmisión la de energía, este domingo. La, la energía mueve. ¡Claro! O sea, era evidente que Palas Atenea no quería que escuchara esa nueva. Tenía no. que... ¡ay! Fue maravilloso este, el, para el momento que, que estaba viviendo. Era lo que se necesitaba. Te yo que digo, gracias, gracias. Claro. Eh, no sé, yo probaba descargar el audio sí, y sí. el audio que descargaba y el que se abriera el de Palas Atenea. No. Después reviso todos los meses y me dice Ana, volvelo a renombrar, pero el que te envíe es el correcto. Y yo digo, bueno, ya está, no hay más nada que explicar, porque cuando vi el cartel ese domingo, decía Galería Palas Ateneal con unas letras. Caminamos, no por un pueblo esotérico como es el de Capilla del Monte, caminamos por Villa Carlos Paz, que es una ciudad bien, bien de los teatros, y nada que ver con, con capillas Me acerco a la librería, una foto grande de Palas Atenea, o sea que me siguió todo el día. Era evidente que ese, la diosa se contactó conmigo y tenía que escuchar eso. Y en este caso, Brigitte, que vos nos traes hoy, es o sea, la diosa de la naturaleza, la diosa del agua, la diosa del fuego, no más que todo el fuego, ¿no? El, ese fuego que nunca se, se apaga siempre ahí por a nos, para nosotras y fíjate que aunque he mencionado a las, a las tres principales no la poeta la herrera la sanadora y la maga y que bueno que yo en primera parte con que conecté como no fue con la sanadora con la maga porque claro yo, yo, yo en este mundo empecé pues trabajando de naturópata flores de bach eh, y ella aparecía porque yo las flores de Bach, aunque haga el curso tradicional, luego tengo que meter mis abeladas. ¿no? Yo no lo puedo evitar. Empiezo a conectar, me vienen cosas. Entonces les hago la iniciación a las flores en etérico, para si un día les falta una, que la puedan trabajar igual, que no sé. ¿no? Y, y la primera vez que hago una iniciación, ya así canalizada, saliéndome del guión, vino ella. Y, y muchas veces ah. cuando estamos preparados viene. Y entonces me chiva. Dice, mira, estas no los es de Batch, pero tienes que ponérsela. Y yo vale pero no la tengo, no importa, la, la bajamos de la cueva, como digo yo, de la botica, y ya la ponemos en etérico, y es maravilloso, cuando hago mis aumerios mis o así, eh, siempre está ahí presente, no es como, es como la diosa que está cuando hago así cosas de brujita, sí que me ayuda mucho, claro. pero bueno, yo, también, <risa> claro, yo también soy poeta, pero la, la época que hacía, que escribía más poesía más que ahora, ahora la sigo haciendo, pero más enfocada, en las meditaciones, en las canalizaciones, ¿sabes qué le toco? Le pongo siempre el toco tipo cuento, ¿no? Siempre tuve esa vena escritora, pero cuando escribía, normal, ¿no? Sin estar mucho en este mundo, yo creo que de alguna manera también estaba por ahí, yo no lo sabía, ¿no? Eh, pero hay una excepción que sería, podemos decir que podría ser la Herrera, que no es tan dulce, tan hogareña, es una diosa cañera, es decir... Sí, Sí, sí, si tú le pides ayuda te va a ayudar, pero viene y ¡bum, bum, bum, bum! Va a arrasar con todo. Está incluso, había gente que hacían cantos así como ya un poco de malicia, como un poco más malos. Vendría a ser como cuando eliges entre Bast y Sekmet, ¿no? Que hacen falta ambas, pero Bast es... <risa> Como más fina, ¿no? Más... Y segmentes como la bueno, furia, ¿no? Pues hay una, hay una brillita es muy así de furia, de venga, va, raso con todo, es la que invocaban en las guerras. Es, quizás es menos conocida o a la gente le da un poco más de respeto porque ese fuego es mucho más abrasador. Pero, pero cuando, cuando viene así es porque lo necesitamos y porque realmente estamos preparados y nos va a ayudar. Entonces, esa, esa parte, bueno, pues hay que, hay que también contar con ella. O sea, es como la que vendría y soluciona. Sí, sí, sí, sí te, reina, pero te, remueve todo, te remueve todo, te hace ahí la transmutación. Sí, podemos volver a poner la foto. Voy a poner esta, a ver, que esta me gusta mucho. ¿Qué pregunta ahí Cora? Ah, hermosa. Pero bueno, es una foto súper hermosa. Eh, Marinés no la viste luego en esta subida Una preciosa, que es la, la ella Vestida de verde se, Creo que se ve la cruz por algún lado Tiene algún trisquel también uh -huh. eh, Entonces eh, Estoy segura que ahora alguna ya dicen ah, pues creo que ya me suena más esta diosa Aunque igual no sabía que era ella, ¿verdad? Sí, eh, sí no hay... Ariel pudo investigarla O sea, es que Ariel le llamó la atención ¿Sí? Y me dice no se qué ha inventado esta diosa, salió ya se te va a aparecer. Mira, dice Carolina Ay. también, que soñó con ella, que es muy poderosa, sí que lo Ahí sí, te pega un montón, Carolina, sí, está diosa, la verdad que sí. Eh, bueno, o sea, no, saqué una, una cartita para, para tu gente que te sigue, eh, un poco en relación a, a Brigitte. y Qué casualidad que nos salió el sol. No podía ser otra como diciéndonos que es el momento de disfrutar, claro. brillar, de brillar, de sacar de ese momento. Que no tengamos que vayamos a por todas y cuando nos tiemble un poco las piernas, pues le pedimos ayuda y ya está. Y bueno, pues según nos hagamos la una, la otra, si nos toca la que remodela todo, porque también nos invita un poco a, a, a poner límites, a decir que no, es que no quiero hacer esto. Entonces, claro, a veces cuando le pides ayuda porque a ti te cuesta, te va a poner muchas situaciones delante. Hasta que tú al final claro. des tu y digas, no, no lo voy a hacer. Ay, qué mal aire, digo, es que me hace falta. Digo, sí, pero yo necesito descansar, no lo voy a hacer, no te puedo ayudar ahora. Pide ayuda a otra persona. Y tenemos que hacerlo y entonces ahí nos da mucha fuerza. Sí, sí, nos viene muy bien. Sí. Pero bueno, empiezo ahora... a nos decía. Nos decía otra amiga, no llamen a Cali cuando estén enojadas. <ríe> no llamen a Cali claro, claro. cuando estén en desequilibrio. <ríe> si no, agárrense. Claro, decir, porque, porque ahí, ahí viene la brillit, la, la, la dura, la dura. <ríe> la otra es con su manto, con su calderito, muy naturaleza. Nos imaginamos ahí en el monte. ¿no? Eh, bueno, de hecho, tenía hoy aquí, bueno, porque siempre hago un pequeño altar, ¿no? Que me ayuda a conectar con ella. Y tengo una hadita con musgo, porque también ah. para mí, quizás es personal mío. A mí ella me ayuda a conectar mucho con, con las haditas, con, no sé, con el bosque, ¿no? Con el bosque mágico. <ríe> ya sabes, bueno, también traje el roble, ¿no? Que es como ese árbol de sabiduría que nos, que nos representa, que nos ayuda a conectar con toda esa sabiduría de la, de la Pachamama. <ríe> que nos ayuda, ya bueno también puse flores de Vaz, bueno, <ríe> un poquito todo y bueno quise sacar también una carta de Ávalo porque de alguna manera aunque no sea una está especificada allí pero sí está muy relacionada y bueno no sé, me venía que tenía que sacarla y fue curioso porque me sale la fuente blanca, bueno aquí sale con el trisquel, bueno hace un poco de reflejo la luz pero, pero bueno la idea se ve, se ve el bosque y se ve la Fuente Blanca que nos invita un poco, pues lo que yo decía antes, de, de ir a buscar esa, esa, esa información, de sanarnos, de purificarnos. También de la energía que nos dan esos lugares, ¿no? Porque tú vas allí y a lo mejor empiezas a eructar y luego sales como nuevo, ¿no? Y también por ahí, bueno, se ven como aditas, se ven animalitos pequeñitos que también conectan con nosotros. Curiosamente en las piedras se ve el petróleo, se ve por aquí como la, la energía de la serpiente, no esas mujeres salvajes, tenemos también los círculos. Y fíjate qué curioso que hablaba, ¿no? en, en Galicia hay muchísimo arte rupestre relacionado con la diosa, con todos estos círculos, ¿no? y yo siempre desde pequeña decía, para mí eso era energía femenina. Y hace, no sé, un par de años, yo me enteré hace, ahora, hace, hace un año, pero igual lleva tres, no recuerdo, encontraba unos petrólifos donde se veía como si tuvieran falda o cabellos, que se veían que eran mujeres, incluso en algunos se veía la vulva, como, como confirmando que esa era la representación que hacían en los lugares, pues bueno. como dicen, aquí está la energía de la diosa, y aquí están estos símbolos. Y también hay, por ejemplo, muchos laberintos, ¿no? que también están relacionados con María Magdalena, con encontrar este camino de vuelta al corazón, que estamos ahora en la, la zona sur de Galicia, es donde más... Petrolíferos de laberintos hay en todo el mundo. Que luego sabemos que tenemos que es en la Catedral de Chartres, en muchos sitios, ¿no? En Avalon está también ese, esa energía del laberinto conectado con, ¿no? con, con el camino de, de Miguel o de, bueno, para mí es María Magdalena más que Miguel. Pero es curioso cómo todo se va entrelazando, ¿no? Entonces, bueno, por eso quise traer también. Estas son cosas que me hacen alumnas y así, <ríe> que son maravillosas y las hacen, luego les dan reiki y cosas así. Eh, entonces, bueno, tenemos eso Una triple diosa que, que nos apoya Que nos inspira Que nos ayuda en las partes artesanas Que ahora tenemos que volver a sacar Que nos ayuda a guerrear si hace falta Que nos ayuda en la sanación, en la magia eh, Y tú ponías la imagen De la barriguita, ¿no? De esa diosa que Bueno, se relaciona porque todo está en el camino De la energía de la diosa Adriana eh, sí, eh, Por eso lo relaciono Porque estamos con el divino femenino al final son todo, para mí son todo abocaciones de lo que representa el divino femenino que nos llega de diferentes formas. Y cada uno, que es un poco el trabajo que está haciendo marine ayudándonos, presentándonos a tantas diosas, pues cada uno te va a despertar algo tuyo. Te va a ayudar a conectar con una parte de ti que tenemos a lo mejor escondida, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, justo elegiste la foto de la fertilidad... Bueno, tú trabajas mucho con el útero, con la alquimia femenina, con las mujeres, entonces también es lógico, ¿no? Que, que te llamara la atención. Eh, pero lo quería comentar porque me recordaban esta tarde como, como que insistiera un poco en que nos va a ayudar ella. Bueno, a lo mejor alguien conecta con otro tipo diferente, no importa. Este arquetipo, eh, en este momento en que, bueno. Pues hemos trabajado, ¿no? Has hecho el del útero, has limpiado tu, útero, tu linaje femenino y ahora es el momento de empezar ya a activar nuestros dones ¿no? en el útero, a despertar esa energía sexual y no verlo como algo sucio. Están despertando estas parejas sagradas, que tú también trabajas mucho en ello, que tienen una misión y, y tiene que ver esa energía sexual, que no es solo pasión. Y eso va a ayudar a sanar, va a ayudar a, a crear cosas nuevas... Y es una parte que hasta ahora estaba todo muy oculto. Bueno, hoy no se sale mucho María Magdalena, pero precisamente, pues, qué imagen teníamos de ella cuando ella era de las escuelas de ISIS, teníamos conocimientos sagrados. Pero, pues bueno, pues todo se tergiversa, ¿no? Eh, pero es el momento de volver a ponerlo, y que nosotras, ahora que va, va a haber problemas de fertilidad, eh, recuperemos todo ese conocimiento perdido que está dentro de nosotras, ¿no? Entonces, igual que ella nos ayuda a darle fuerza a esa... Esa llama que tenemos nos inspira, eh, nos conecta, nos va a ayudar a conectar con la naturaleza y ahí, ahí es donde está toda la energía del divino femenino, ahí está la energía de la diosa, ahí estamos nosotras que estamos resurgiendo como diosas, esas hijas de la diosa. Entonces, aunque hayamos nacido en la ciudad, va saliendo ese conocimiento porque está en nuestro ADN y es, es tan bonito que ah. funciona. <ríe> sí, la verdad que sí. Entonces me, me insistía mucho en lo de la fertilidad, que siempre, bueno, pensamos en el tema de las mamás, que sí, va a haber problemas de fertilidad y en algunos casos se podrá ayudar, en otros no. Aquí Marine es una estupenda terapeuta para estas cosas, eh, pero siempre es un camino sanador, sea cual sea el resultado, es muy bonito ¿no? descubrir, pero también sí, está es, sí, toda esa creación. que cuando que muchas mujeres que han iniciado sí, sí. este camino de búsqueda a raíz de no poder concebir, sí. han hecho. Un despertar tremendo eh, desde el arte, el sanar el linaje. ¿Viste cuando, cuando ya llegan a mí? Digo, ¿pero por qué? Me, ¿De dónde nos conocemos? Y te dicen, no, en una clínica de fertilidad, está, eh, eh, me, me rec recomiendan que te escriba. Yo digo, claro. bueno, y hacemos la sanción de útero. Claro. Es que sí. Las varias clínicas que me conozco, claro, y grupos de mujeres. Y yo digo, qué hermoso, porque no, no es, están bien, han, han buscado tanto y han sanado tanto el linaje, han hecho un camino tan bello que ya están listas, ¿viste? Cuando casi todas entraron y lo, lo llevan muy bien al tema, para, para el despertar y para... Ya, ya, lo, ya saben que es algo... Que, que les tocó a ellas como misión no sea cual sea el resultado les tocó en ese despertar y la verdad que me llama la atención que, que, que haya tantas mujeres y que se hayan despertado y estén bien lo estén viviendo eh, en este camino y, y dicen, uy, hubiera descubierto algo". Ay, se te tildó un segundo. Ay, ya te, ya te, te recuperé. ¿Qué sí, claro. Perdón, que se me tildó lo último, ¿no te escuché? Eh, no, que han descubierto tanto en este camino, a raíz de no poder concebir, y entraron, y vieron que no era por, la, no era por el lado médico, sino que era el camino este, ¿no? en, en, en grupos de mujeres, y ya están desde la sanación, el linaje... Constelaciones, y eso es bellísimo porque. Muy bello, muy bello porque descubren un mundo nuevo, de descubren cosas que no sabían, que tenían en común con sus ancestras, que es el momento de dejarlo atrás. Y entonces, claro, pues uno al principio piensa, claro, pues es lo que no conocemos, pensamos solo en la parte física, pero nosotros somos mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, pues al principio es un camino de sanación. Pero luego se abre un mundo tan, tan bonito, bueno, tú ya lo sabes, que lo, sí. lo trabajas mucho. Y entonces surgen, surgen esos círculos de mujeres tan bonitos, esas colaboraciones. Empieza a haber ese acercamiento de nuevo a la naturaleza, a las diosas, a, a ver el útero como, como algo diferente. no a empezar a ver que no solo es para bebés, que, que ahí tenemos una energía poderosísima que somos las nuevas magas, que vamos a hacer la nueva magia. En, y en colaboración, ¿no? Con todos los seres de... Yo digo el bosque porque es que lo, lo, lo más conecto y con el mar. Pero todos los seres, ¿no? De la naturaleza, de las piedras, todo, todo, todo Todos estamos ahí. Y tenemos que ir a uno, no solo los humanos, es con, con ellos. Y por la tierra y por la madre, ¿no? Y con toda esta energía. Entonces, es, es Maravilloso, entonces insiste mucho en el tema de la fertilidad, así que quien no se haya trabajado, <ríe> le pida a, a marine no sé cuándo va a ser el, pro, el próximo grupo, sino un individual si son casos muy tal, porque es el momento, aparte ahora es tan rápido y tan fácil que en nuestro momento tuvimos que trabajar un poco más, no pero es el momento de, de empezar a sacar, pero rápidamente empezar ya a activar, activar esos dones que traemos del linaje que no, no aceptaron antepasados por miedo, por lo que fuera, pero ahora es el momento, ahora ya no nos van a cortar la cabeza ni la lengua ni nada, eh, va a estar todo, claro, eso ya pasó, ahora es el momento de brillar, ¿no? precisamente, entonces esa fertilidad nos va a ayudar a, a crear todo lo nuevo, porque eso de la nueva normalidad es una tontería, no existe, ya lo sabemos, no vamos a volver nunca a lo de antes y la nueva normalidad a mí no me gusta, esto hay que acabar con ella, <risa> tenemos que empezar a hacer cosas nuevas. Y ahí necesitamos toda esa, toda esa fuerza, ¿no? Entonces, eso nos va, nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Así que, esta diosa, igual que, bueno, cuando hablamos de Lilith, hay muchas por otro día, bueno, pues también eh, Minerva, también está muy relacionada, ¿no? Que creo que también, ah, eh, hablar con bueno, Atenea, bueno, ya me estoy mirando. Tiene mucho que ver también con eso, con esa sabiduría oculta de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento. De dejarla, de dejarla salir. Eh, y, y bueno, ah, bueno, me, me olvidaba también lo que ponía esta tarde, que también la llaman como la guardiana del caldero, ¿no? El caldero, pues es ese, ¿Ah? ese, ¿no? esa pota mágica donde mezclar las. Bueno, la imagen de la bruja, donde mezclar las plantas, donde se hace la alquimia. <risa> eh, pero ahora ya tenemos que ir un poco más. Este caldero es nuestro útero, nosotras somos el caldero, nosotras somos el grial ya no es algo externo, ya no es algo que nadie ya nos pueda hacer algo. O sea, tenemos ya que dejar atrás la píldora, el guión monado, todas esas cosas fuera, ser dueños de nuestro cuerpo y dejar que aflore toda esa fuerza que hay, que hay dentro, en ese, en ese cáliz y ser nosotras, pues eso, pues como las nuevas sacerdotas, no las nuevas <risas> sacerdotisas, las nuevas... Eh, que empeñamos ahí, con la vamos con la espada del Grial, ¿no?, por delante. Porque, bueno, el Grial, bueno, pues hay muchas formas, la parte del linaje, ¿sí?, de, de la hija de, de Miriam y Jesu acá, pues Sara, es la parte como más física, podemos ver como lo de la copa, no como esa copa de alquímica, que es muy bonita, toda esa cosa medieval, pero para mí lo más importante son esas aguas internas que tenemos, tan maravillosas, ese pozo que nos invitaban a ir, que una vez que sacas un poquito la mugre, bueno, empezamos a salir ahí como súper divinas que somos, ¿verdad? Despertar. Eh, entonces representa un poquito, yo creo que, eh, pues estas nuevas sacerdotisas que vamos a hacer, ¿no? Está muy bien, contamos con. ¿Sí? Ahí Caro nos dice. También es el caldero de los alimentos, la que nutre a la familia. Sí, sí, ¿no? sí. Hablábamos porque sí, porque sí. es como hablábamos con esta hogareña que tiene esa chimenea, que tiene ese caldero para que nunca nos falte. Por eso ponemos la cruz en, bueno, en, en febrero, el 2 de febrero en involk, la fiesta del fuego, que es cuando se hace la honra, normalmente el primer fin de semana de febrero. Fíjate que muchas, no sé en Argentina, pero sé que en México sí, en España también, en esa época, ese fin de semana, es la fiesta, a lo mejor ahí puede ser en otra época del año, por el, ah, por el ser el hemisferio sur, pero es la época de la Virgen, de la Candelaria, o de las Candelas. Ah, Yo creo que también claro. se, se la inventaron. Acá también, el 2 claro. de febrero. 2 de febrero, vale. En sí. este caso se celebra la misma época, vale, porque bueno, cada una vez que va los, la Iglesia no piensa hemisferio norte o sur, lo hace todo igual, pero los celtas sí que diferenciaban, porque el mismo calendario celta en Egipto, en algunas cosas, eh, cambiaba la época del año, por, porque claro, porque eso no es, es diferente. ¿no? no, no eh, por ejemplo, eh, el 31 de noviembre, ¿no? el 1 de diciembre, el Día de Todos los Santos, la fiesta celta es el Samaín, es el fin de la cosecha, es como el fin de año. El 23 sí. de junio, que es la noche de San Juan, pues aquí se celebraba al, al dios del sol. Bueno, hay todo esto, todo este calendario celta, pero que según la zona sí. de las la se cambiaban los nombres y, y la época del año, pero era el equivalente. ¿no? Pero lo, la, la iglesia ya metió todo igual. Entonces, la Virgen de la de La Carmela... compañera Laura, ahí Laura nos dice, soy la, soy hija de, de Brigitte definitivamente, ¿no? <risa> <risa> Laura, de esa. Bueno, porque Ella Laura siempre, este que muy... en, el, que estaba en su mucho. naturaleza, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, conecta mucho con la tierra y era la que decía que, que tenía Santa Brígida de pequeña. Siempre buscan la forma de llegar a nosotras, de la forma que sea, aunque sea a través de una santa falsa, ¿no? Pero sí, sí. Y da igual, aunque sea, sí. la la tenemos como dios celta, realmente es universal. aunque es que en otras zonas tendrá otros nombres, pero es la misma, que es maravillosa. entonces a mí. Es la misma. Entonces, la Virgen de la Candelaria es una forma de... De, de esconder unas tradiciones paganas, ¿no? Eh, pero, pero es así. Es que es más, yo estuve investigando una temporada mucho la Candelaria por aquí, por Galicia, en, en, en iglesias y tal, y metían a San Blas primero, que te sanaba la garganta, y de segundo la Candelaria. O sea, porque no podía tener la mujer tanto protagonismo en el mismo fin de semana. <risa> y es, es, es muy fuerte, <risa> es muy fuerte. Pero claro, no lo puede pueden Porque la gente le esa devoción a, a, a, la, a la divinidad femenina. Entonces, al final, tienen que colarla por algún lado. Bueno, de hecho, en la película, bueno, en el libro de las brumas de Ávalon, ¿no?, las nieblas de Ávalon, la de Angélica Houston, es, que son dos películas, en realidad es como una serie de dos días, ¿no?, eh, dos películas de una hora, hora y media. Y ahí se ve cuando ya avalon desaparece, cuando ya se ha invadido, llega el cristianismo, como en Las niñas nuevas van a la iglesia y se van a la esquinita de la Virgen. ¿no? Algo les dice, de alguna manera, es que no se puede ocultar, es que está ahí, es que no puede. Entonces, tuvieron que, bueno, y se hizo como esa, esa, bueno, esa forma de unir los dos mundos, ¿no? Entonces, eh, es curioso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí en Córdoba, aquí en Córdoba tenemos una iglesia o, o dos iglesias por cuadra en Córdoba capital como pasó, bueno, en Puebla, en México, ¿no? Era tanto para tapar los altares, ellos hacían una iglesia muy grande, ¿no? Entonces, que claro, pues. puede ser que una iglesia en dos cuadras, ¿viste? <ríe> o dos iglesias en una cuadra. Aquí hay muchísimas. Aquí cualquier colina, cualquier cerro, cualquier montecito pequeño, que la gente, bueno, pues sube con esfuerzo y es un camino bonito, arriba siempre hay alguna capilla. Porque suelen ser lugares de muchas fuerzas telúricas, de muchas fuerzas de la naturaleza. A veces aparecen energías que la gente pues, le dicen, ah, pues era la Virgen, porque tiene que buscar alguna explicación. Entonces suelen poner iglesias, porque claro, aparecen aparecen energías femeninas, a veces suceden milagros, aquí tenemos varios que, que de repente brotó una fuente, bueno, milagritos las santitas que les llaman, pero al final es la fuerza de la Tierra, es la diosa. Pero bueno, que le llamen como quieran, nosotros ya sabemos quién, quién es, ¿no? Entonces... Es así. Y luego hay otra representación muy bonita que tiene esta diosa, que es como un cisne. ¿Sí? Eh, que Bueno, sabemos que es que, bueno, el cisne tiene como ese porte ¿no? tan, tan elegante y nos lleva también mucho, nos conecta mucho con la energía de la madre, con la gracia, con el poder de la transformación. Es como real, ¿no? Es que realmente el linaje de Brigitte es como real. Eh, yo creo que ¿saben? La, la historia, la leyenda un poco es como que vinieron de los cielos, llegaron a Irlanda y, y luego bajaron a la Tierra. ¿no? Y se hicieron bueno, más tipos en dioses, no en medio humanos. ¿no? Eh, entonces hay gente que conecta mucho con ella a través del cisne también. Bueno, todo lo que es blanco, porque en esa época la oveja, el queso, la leche, las flores de espino, que son blancas, el espino que también es una planta que se utiliza mucho para rituales de protección, por ejemplo, eh, bueno, para más cosas, la circulación y tal, pero bueno, si lo vemos desde el punto mágico, entonces muchas veces las ofrendas, cuando queremos ¿no? que nuestros rebaños vayan bien, pues hacen ofrendas, se le pone pan, leche, huevos, ¿no? todas esas cositas, que es muy, muy bonito. Entonces, eh, mm -hmm. y, y la fiesta del 2 de febrero de Involk, es, eh, que es la, la fiesta, como un homenaje a ella, sería la primera fiesta. Del año solar, ¿no? En el momento que ya empieza a, a crecer los días, ya empieza ya esa energía. Claro, siempre que pensamos en solar pensamos en masculino, qué curioso, ¿no? Entonces ahí tenemos a, a esa <ríe> Virgen de las Candelas, que es graciosísimo, pero, pero bueno, pues ahí la tenemos presente. Y estaba viendo por aquí, sí, se me olvidaba una cosa. Ah, bueno, también, ella también trabaja mucho con las piedras, no solo con las plantas, es más conocido... Eh, Ay, ahí. Mira, eso sí. no lo sabía. No, no, no. Por ejemplo, eh, pues, el cobre, el cobre, la, el jaspe atlante, el citrino, el claro. citrino que nada más es fuego, es plexo solar, es poderío, entonces muchas veces podemos tener un citrino y nos ayuda a conectar con ella, con su energía. Yo cuando empecé a trabajar, cuando hacía mis primeras sesiones de reiki, mis primeras consultas, me iba con un citrino en la bata metida en el bolsillo. Los quemaba Ay. todos. <risa> Pero me ayudaba, me ayudaba a empoderarme y a, a, sent, a sentirla cerquita más como más material. Sí, sí. La viste como, la viste como... sí, sí, es que es bueno, de hecho tengo una aquí. Eh, porque, claro, es una piedra solar, nos da ahí, nos da ahí esa, esa fuerza, ¿no? Entonces, es eh, bueno, voy a leer lo del linaje, que si no quiero que se me olvide. Por favor, qué lindo. Hoy todos lindo. con esta televisión de ella, sí. Así que nada. Y a los que nos estén viendo, aunque lo vean después, les invito, si quieren, a cerrar los ojos un momento, a respirar, a sentir el corazón. Ya se nota mucho calor porque está toda su fuerza. Y cada día y cada noche que recito en la genealogía de Brigitte, no seré muerto y no seré herido, no seré hechizado y no seré maldecido. Ninguno de mis poderes me abandonará, ni tierra, ni turba, ni césped me cubrirán. Ni fuego, ni sol, ni luna me quemarán, ni agua, ni lago, ni mar me ahogarán, ni aire, ni viento, ni vapor me enfermarán, ni encanto de hada me llevará. Y estoy bajo la protección de la doncella sagrada, mi gentil madre adoptiva, mi amada Brigitte. Respira profundo unos instantes así como de intimidad, sintiéndola porque nos está poniendo el manto, con un cariño, con un amor. Así que invoco su llama sagrada para que transmute aquello que hoy necesitemos transmutar. Invoco sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y permitamos hoy que su creatividad fluya como un río rápido, que nos dé fuerza para forjar nuestros sueños, que también ahí me no olvidaba de comentar eso, que ayuda mucho en eso. Que su fuego seamos nosotras, iluminando nuestro hogar, iluminando a otros, proporcionando sabiduría, curación. Así que hoy, bajo esta llama, estemos protegidos bajo su mante, manto. Sintamos siempre ese apoyo de, de la madre divina a través de ella y que nos acompañe en esta época de no sentirnos solas despertando toda esa energía diamantina pudiendo ver esa luz que tenemos dentro de lo, la mayor oscuridad y poder soltar nuestro ego y avanzar muchas gracias sí. Ay, cómo se siente que ha venido y sí. Llegó así, boom, arrasando, pero muy amorosa. Y llegó. <risas> Ay, ha llegado, gracias. Gracias, gracias Abela, realmente. Siempre yo me pongo tan alegre cada vez que sé que nos vamos a reunir. Este, gracias, realmente nos has dejado toda la energía de ella aquí. Gracias por, por ser el puente. Y, y por presentármela porque yo la miraba y la dejaba pasar ¿eh? no realmente tú me la presentaste me la enseñaste y ahora se la estás enseñando a todos los presentes y a los que nos van a dar sí. gracias, gracias este espacio que permite que pasen estas cosas maravillosas por cómo lo cuidas por la energía que tienes por el amor que pone, bueno, es tu misión, eso está claro, ¿no? Y que estás siendo guiada y acompañada. Cuando se transmite en un espacio así, es muy fácil y, y todo sale. Y además, bueno, ya ves que yo ya, aunque aún no te conozco físicamente, te siento muy cerquita de corazón y, y no sé, y, y te veo, ya me pongo contenta, no sé, <ríe> <ríe> me pone el corazón. Además, hemos pasado unas tan desde que te conozco, por, fíjate lo que hablábamos de la era de Acuario, de cómo nos activamos, ¿no? Porque. Fíjate, el día que te entreviste la entrevista de, de las almas gemelas y después yo descubrí, se me activaron cosas que tenía ahí dormidas y es tan bonito, ¿no?, que nos pasen estas cosas y luego podértelo compartir, ¿no?, porque hay gente que a veces todo esto lo puede ver como, ay, que nos va a quitar el trabajo y eso son tonterías y cada uno tiene su energía y va a traer a, a quien tenga que venir, incluso tengo alguna alumna que ha ido curso contigo, luego conmigo, digo, es maravilloso y yo lo veo así, ¿no?, y es como tiene que ser activarnos, ayudarnos compartir, eh, es, es así, ¿no? Entonces, cuando encuentras a un alma como tú, pues bueno, pues es maravilloso, ¿qué voy a decir? <ríe> Feliz. Bueno, ahí creo que nos está acompañando Betina. Betina en este momento está en Bolivia y me decía, yo quiero dar el taller de alma gemela. Y yo le decía, sí, mientras más eh, claro. le demos más fuerza al, a que tenemos que encontrar el amor y ponernos en labor, porque... Porque de la entrevista salió tu historia, y realmente es, es conmovedor, es lindo. Eh, la gente se, se... las almas nos conmovemos con esto de decir, bueno, eh, el amor es para todos, mira lo que le pasó a Sabela, es por ahí, es, es así, ¿no? Entonces uno va contando esas historias, y es maravilloso, es maravilloso mientras... Que madre, de que esté listo y de poder leerlo, que va a ser tan. <ríe> claro, imagínate, yo de Brigitte la veía pasar en, el, en las cartas, ¿no? En qué es hermoso ese oráculo, pero no había conectado con ella. O sea, eh, mira vos, y hoy llegó acá, la tenemos acá. Gracias, gracias, gracias. Sí, Un la como llegó acá y nos dejó su... Gracias por todo, por toda la entrega, porque has preparado toda la información, nos preparaste todo, y es lo que lo que hace que vos hagas de esta alquimia, ¿no? Eh, yo también he tenido oportunidad de estar en tus talleres, y, y la verdad, he aprendido mucho, eh, sentí, ¿no? Todo esto en el, en el, en el taller de Genoma Dragón, todo lo que la magia, no uno se va aprendiendo, y en eso estamos, no sosteniéndonos como, como hermanas del camino y cada vez conociéndonos más, y, y esto es bellísimo. La verdad que te re agradezco porque eh, me has dicho que sí, me mostraste esta diosa maravillosa a mí y a todos, así que gracias, gracias a ti, gracias a Brigitte, y nos vemos con otra diosa pronto gracias, con otra que que tú nos digas y que podamos presentar así que vamos a ver gracias Sabela de todo corazón vamos a ver qué nos dicen vamos a ver qué nos, dicen. qué nos dicen gracias hermana y gracias a todos los que nos que nos ven ahora por todos los comentarios y a todos los que nos van a ver un gran abrazo hermana Gracias, gracias por tanto. ¿eh? Cariños, cariños. Nos vemos muy pronto. Gracias, gracias a todos. Nos vemos ahí en el próximo capítulo. Gracias, Abel. Gracias, gracias. Gracias, Brigitte. Gracias, Brigitte, que está con nosotros. Gracias, gracias. chao.